bendiciones amados hermanos en cristo eh, mi nombre es cherezade soy de maracay estado de aragua venezuela eh, el día de hoy eh, el pastor víctor jiménez nos llama debido a que mi esposo y yo junto con mi bebé de 14 meses eh, nos determinamos en ser ovejas de nuestro pastor principal Jerolí. él nos llama eh, para instruirnos en la palabra y orar por nosotros eh, cuando él, él pide que nos pongamos la mano en, en un lugar eh, donde tengamos dolencia o una enfermedad o alguna incomodidad verdad eh, yo me pongo la mano eh, en, en mi estómago porque tenía algunas noches que me sentía muy incómoda con mucha molestia porque había estado comiendo muchas harinas y no lograba ir bien al baño y me sentía muy incómoda muy muy incómoda para dormir sin embargo bueno no no le di mucha importancia cuando el pastor víctor jiménez ora por nosotros con el pañuelo ungido por nuestro pastor principal jerolí él él comienza a orar y yo coloco mi mano y yo bueno señor que pueda ir al baño, le pedí al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Él termina de orar y apenas termina de orar, que terminamos de hablar con Él, que Él nos bendice, ora por nosotros. Eso fue inmediatamente, hermanos, inmediatamente terminé de orar, de, de hablar con Él por Guasó junto con mi esposo y fui al baño. Y verdaderamente hice como, como debe ser pues y le doy la gloria a Dios a nuestro Señor Jesucristo a nuestro Padre espiritual Jerolí, eh, a nuestro Pastor Víctor Jiménez y, y bajo la cobertura del Espacio Espiritual de David Yang, por esta bendición de orar por el, con el pañuelo ungido porque de verdad mi hermano esto es real si sí es real es verdadero eh, y nos bendice pues nos bendice, nos bendice, nos bendice tremendamente, tengamos fe en nuestro Señor Jesucristo de, de la cobertura que colocó y ese poder que el Señor colocó en ese pañuelo porque de verdad es real mi hermano fui, a, fui al baño y yo sé que muchos hermanos han recibido sanidad para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios trino Amén, gracias mi hermano.